Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Lego Brick Tales La demo de un juego que salió el 12 de octubre del 2022, hace poco realmente Y pues este juego eh, creo que lo que entendí es que básicamente, bueno, pues tomando en cuenta los principios de Lego Que creo que para nadie es un secreto cómo funciona Lego con sus bloquecitos Se resuelven como puzzles, como eh, diferentes retos, eh, armando obviamente Diferentes estructuras con los Legos, entonces pues vamos a jugarlo a ver cómo es exactamente el Lego Brick Tales. Bueno, llegó un correo. Dice, ¿qué tesoro tan excepcional? ¿Qué dice? Peque, espero que estés bien. Es una carta del abuelo, ¿no? He descubierto algo revolucionario que me gustaría enseñarte. También me vendría bien que me echaras una mano. El potencial de esto es increíble. Cuando llegues al parque temático, utiliza el ascensor para bajar a mi laboratorio. Te espero allí. Ok, vamos a ir al, ascenso, al, al ascensor. Bueno, no hay ningún mapa. Pero ya con ver esto, esto me va a entender que el ascensor es este. O sea, sí, este es el ascensor. ¡Uy! Wow. Como me vibra el control. Ese es el agua. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, peque? Fantástico. No te esperaba tan pronto. Quiero enseñarte este increíble trascendental. ¡Ay! Pues madre. Se dañó la máquina. Ah, no. Se encendió. ¿O se dañó? Al fin qué. Oh, algo pasó. ¿Y ese temblor? ¿Estás bien? Verás, estaba colocándole los cables a mi invento y... Lo que acabas de presenciar es lo que llamamos un desmontaje rápido no planificado. <ríe> en términos sencillos, un exceso de potencia equivale a una gran explosión. Así que además de estar atrapado aquí arriba, me he cargado la red eléctrica. Tenemos que reiniciar el generador principal, pero primero, ¿puedes arrancar el de emergencia? ¿Lo ves? Ahí, hazme el favor de encenderlo. No sé cuál es. Ah, ok, ok. Vamos a ir. ¿Es este? Es este. Generador de emergencia. Tendría que haber cambiado esta antigua ya hace años. Los cables no paran de desconectarse. Vamos, tira de la palanca. Ahora tiremos de la palanquita. Excelente, ya encendió esta vaina. Parece como una lavadora ¡Wow! ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Es un robotcito. ¡Wow! ¡Uf! Se llama Rusty Vaya, he regresado Las interferencias electromagnéticas me han debido devolver a esta dimensión ¡Oh! ¡Hola! Soy... Uh, uh, <ríe> ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué? No, no, no soy un genio Ni te concederé tres deseos Todo lo me fabricó hace muchos años Él me apodaba Rusty, pero en el espacio Hice nuevos amigos alienígenas y me llamaron AXF... <ríe> Te faltan los módulos de síntesis de frecuencia necesarios para pronunciarlo correctamente. Más cercano sería Blur de Flip. Bueno, sí, puede ser. Pero puedes llamarme Rusty. Bleh. Rusty, pensaba que te había perdido hace años. Pues sí, me perdí un poco cuando me lanzaste al espacio, ¿te acuerdas? Pero vi cosas maravillosas y he vuelto. Curioso, gran trabajo, Peque. Ha vuelto a la luz, resuelve los problemas como si fuéramos parientes, jaja. Oh, jaja, pues claro que sí, somos parientes, qué ingenioso. Ah, claro. No sabía que era el abuelo o qué. O el abuelo está atrapado. Vamos a ayudarlo. Ok, ¿cómo lo vamos a ayudar? A ver. Parece que tenemos que llegar a esa plataforma. Planeemos hasta ella. Espera, tú no puedes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, es el momento perfecto para mostrarte lo que se hace. Te voy a enseñar el poder de la construcción. Y vamos a empezar con unas escaleras. Ok, entonces ¿qué hago aquí? Construir. Reparar las escaleras y... Sí. Ah, miren, a esto es lo que me refería, lo que nos permite el juego. Con los bloques vamos dándole forma a lo que se va buscando. Un juego muy bonito, ¿no? Incluso para... para jugar en familia, para jugar con los niños, me parece... Creo que el ego es muy bueno en ese sentido. Es muy divertido para jugar con los niños. Y para aprender a. Vaya, Rusty, sabes construir cosas. ¿Cómo? No recuerdo que fueras capaz de hacerlo cuando te fabriqué. ¿Y ahora qué hago? ¿Aprender? ¿Aprender a manipular los bloques? No entiendo. Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Ahora qué? 2.21 gigavatios eran muchos. El generador ha fundido los fusibles. Sustitu sustituyelos. Puedes montar nuevos si no hay suficientes. Eso sí lo quiero aprender. Cómo girar los bloques. seleccionamos un bloque y X para girarlo. Y lo movemos a la zona resaltada. ¿Sería esta? Ah, no. Esto. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Y ahora este gigante. Mantén pulsado LB. Para seleccionar... No. A ver, selecciona el bloque. Mantén pulsado el B. Y pulsa X para girar el... Ok. Ah, bueno, ya. Listo. A ver, construir. Construir el fusible que falta ok a ver cómo es la cosa ah tiene que tener esa forma acá nos muestran como el ejemplo y lo que nosotros tenemos que hacer entonces va primero una de estas después va una de estas la cual obviamente apunta hacia afuera después va una de estas que curiosamente también apunta hacia afuera porque no me sale como de que ahora sí y después está listo ahí está y aquí que ahora aprender a qué o por esto que es? esto ya lo resolvimos no el de aprender ahora aprender a controlar la cámara ah, dice que busca el bloque y dice que con L y R, LB, ah okay. ah, ok, ok, con esto puedo mover la cámara y así puedo coger este bloque y llevarlo hasta aquí. Dice R para girar la cámara. Y ah, R para mover la cama y el ETIRT para, ah, mira, listo, ah, no, mentira, lo metí mal, ahora sí, listo, entonces aquí nos explican. ¿Aprender ahora qué? ¿A usar paletas? A ver. B para eliminar bloques. Elimina todos los bloques dentro de las líneas discontinuas. O sea, con B le aquí. B. Ah, para cancelar, sí. Ah, y que cuando tenemos muchos bloques se colocan en una paleta. Ah, ya entendí. Voy a construir una torre pequeña. Ya en paleta... Ya uno construye colocando todos organizaditos. Miren qué chévere. Listo. Vamos a construir ahora sí los fusibles fundidos. A ver. Son tres de estos. Entonces, básicamente sería colocar este aquí. ¿Cierto? Vamos a traer uno de estos Aquí Muy bien Y traigámonos este Aquí Tan chévere, ¿no? Vamos creando cosas cada vez más grandes Eso me gusta ¡Listo! Genial, ahora repara las tuberías Para que el sistema hidráulico vuelva a funcionar es todas las tuberías, ok, veamos qué es lo que nos explican acá, descubre la validez de los bloques y la simulación, hay unas reglas para construir cosas más complejas, los bloques colocados que no se pueden modificar como estas placas de 2x4 sirven de anclas, regla número 1, los bloques se deben conectar a un ancla, de lo contrario no será válido, ok, ese es el primer principio de, de esta gente, ¿Ves? Los bloques de 2x2 y 2x4 están conectados a las placas de la parte inferior, por lo que no son válidos. ¿Ves? Ahora ambos bloques son válidos. Regla número 2, los bloques se deben colocar en las líneas discontinuas, o sea, en, los, en el cuadrado, ¿no? ¿Ves? Ese bloque 2x2 de ahí se sale de la zona permitida. Ok, pues coloquémoslo donde estaba. Fantástico, pasemos a otra cosa genial. Pulsa Y para simular estabilidad de una construcción. Ahí se cae. Pero no estaba bien, pero seguro que podemos solucionarlo. Ve para volver al edificio. Coloca los bloques para reforzar la, mar la tabla. Recuerda que los bloques no pueden flotar en el aire. No serán válidos y desaparecerán. Ok, Entonces lo que hacemos es... Reforzarlo con otro de estos y aparte otro de estos aquí arriba. Simulemos y efectivamente... Excelente, listo. Entonces, ahora vamos a hacer eso: la pasarela. Wow, aquí tenemos que construir una pasarela para pasar el hueco. Como lo hice, esto. Entonces, ¿cómo sería ahí? Serían dos. Bueno, primero comencemos por estas figuras grandes, servirían como soportes aquí en los bordes después estas pequeñitas servirían aquí en estos bordes estas también ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estas aquí. Lo que no sé es cómo hacer con estas. Serían una aquí. Una aquí. Y quiero colocar otras debajo, pero no sé cómo. Aquí, eso era lo que... Pero no las quería ir. Eso, eso era lo que quería. No soy constructor de puentes. Así que no me vayan a decir... ¡No, debías hacerla de esta forma! Porque la primera vez que hago así un puentecito le lego. A ver, vamos a ver si el robo aguanta. ¡Se aguantó, amigos míos. Este es el mejor puente que he hecho hasta el momento así que vamos a pasar por ese puente que acabamos de hacer y vamos a ver qué nos dicen, aprende a mover los bloques verticalmente, creo que eso ya lo aprendimos ahorita mismo ¿no? bien, para moverlo hacia arriba ya esto es lo que estamos aprendiendo selecciona el bloque, mantén Lb y pulsa para mover el bloque de forma escalonada, ah mire más lentico, colocarlo en el centro ahora seleccionémoslo y ahí está, Sí, eso ya lo hicimos ahorita básicamente Vamos a reconectar tuberías. Uy. A ver. Bueno. Vamos a reconectar tuberías usando el ingenio. Ahí va. Y aquí iría la otra. Pero estaba arriba. Ahí va. Listo. Ahí están las tuberías conectadas buen trabajo ahora a encender la máquina hidráulica vamos a bajar por acá encender la máquina hidráulica ¿cuál es? ¿cuál es la máquina? ah con la palanca ¿cierto? no ¿a qué máquina se referirá? ah con esta palanca ya se hizo como la estructura para un posible puente Casi has llegado. Podemos construir algo para salvar ese hueco. Pues vamos, así que podemos. Ah, toca allá abajo, toca allá abajo. Acá ya está el simbolito de que aquí es donde toca construir. Dice construye una pasarela para llegar a la plataforma del abuelo. Otro puentecillo. Bueno. Antes de pulsado el leve antes de seleccionar y mover un bloque para duplicarlo. Entendí Ah, para de una vez coger todo Ah, para oh. No, no entendí Lo de duplicar Porque efectivamente ahí se organizaron Pero no vi nada diferente Uy, acá, como, esperen Esto iría acá No me tiras a ver esto iría en el centro entonces esto iría aquí no pero no uniría los dos entonces esto significa que esto debería yo moverlo aquí Madre, quedaría como escalera, ¿cierto? ¿Si ¿Sí, se sí aguanta? Pues parece que a la final sí es esa la forma en que yo a construirlo. Uy, pero esperen. ¿Y aquí qué? No, no queda. Porque o sea, quedaría Ah bueno, no, pero ahí también quedaría bajito No sé qué pensar de eso Aparte me quedó todo extraño O sea, quedaría así No, no tiene sentido Ah, pues ya sé por qué Porque yo hice esto, ¿no? Ahora sí es, Esa era la forma Efectivamente lo logramos Lo construimos Vamos a saludar al abue ¡Abué! ¡Agüe! Ahí lo logramos Rusty, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? Oh no, y tus brazos Los estragos del tiempo y el espacio te han destruido No seas tan dramático abuelo Me han mejorado Me enviaste a explorar el espacio Pero me atasqué en un pliegue hiperdimensional Al principio pasé muchísimo miedo pero conocí a unos alienígenas muy amables que me repararon y me dejaron viajar con ellos por el multiverso para ayudar a la gente. Y cambiaron los brazos multifuncionales que me diste por un generador de partículas de gravedad de punto cero. Claro, el típico generador práctico de tres puntos base, una tecnología sencilla para un inventor como yo. <risa> en fin, me alegro de teneros aquí a los dos. Venid, os voy a enseñar mi invento. Ok. ¿Cuál es el invento, señor anciano? Ah, había que hablar con él. Mientras experimentaba, descubrí algo revolucionario. ¿Cómo crear portales? Aunque he tardado años en hacer que funcione, creo que ya lo he conseguido. ¿No te parece increíble? Sí, un desastre increíble. Mira la que has liado. ¿Qué? El parque. Sí, eh, pues puede que esté en estado leve, de leve confusión. Ok, vemos que el parque está como destruido. ¿O desordenado? ¿Qué pasa? La alcaldesa lleva años diciéndome que si no limpio el parque, cerrará este enrajoso lugar y expropiará los terrenos. Me distraje con el portal y se me olvidó, no voy a poder limpiarlo a tiempo. O sea que nos toca a nosotros. Está muy abandonado. ¿Te has planteado empalmar el espacio-tiempo local con una unidad de realidad alternativa espacio-temporal? ¿Una qué? Es sencillo. Cuando las cuerdas cuánticas vibran en fase con las perturbaciones de la radiación de microondas de fondo, Echa el freno, no te... mi peque no entiende lo que dices, no quiere aceptar que no le entiende Lo siento mucho, lo siento, de verdad vuelvo a empezar Arregla cosas rotas Buh. Perfecto, es justo lo que necesitamos, quiero comprar tres. ¿aceptas tarjeta de crédito? No será necesario, posee los conocimientos y el equipamiento necesario para ensamblarlo gratis con piezas que tienes en tu propiedad Uy, excelente, ahora solo necesitamos energía suficiente para utilizar la máquina ¿Electricidad? Sí, pero algo más potente como los cristales de felicidad Son la mayor fuente de energía que he encontrado en mis viajes ¿Y dónde se encuentran? ¿Cristales de qué? Explícate Los cristales se generan en pozos espaciotemporales locales Cuando la media kármica positiva delta supera el valor Rusty, ya te lo he dicho, no sé lo que significa todo eso Digo, mi pequeño no entiende nada lo simplifico. Paso 1. Ayudamos a las personas para que estén felices. Paso 2. Los cristales de felicidad aparecen. Paso 3. Arreglamos el parque temático. Paso 4. Todos felices y nos tomamos un helado. Hay varias ubicaciones en las que las personas necesitarán ayuda pronto. La primera está en las coordenadas 39048290.30949.00093. numeral. No sé qué unidades de medida utiliza. ¿Eso está muy lejos? Considerablemente. Ojalá tuviéramos... ¿Un portal? que Por supuesto, un portal funcionaría ¿Ves? Sabía que sería útil Voy a piratear el portal y a prepararlo todo Próximo destino Bueno, ahí ya el mismo número de ahorita ¡Wow! Parece ser una jungla Así que dos vais, ¿Conseguís cristales de felicidad y limpiamos este desastre? ¡Exactamente! Pues venga, largo de aquí Ok, pues vamos al portal Usar portal Jungla Bueno, listo, aquí en la jungla Vegetación frondosa, aire fresco Y unas ruinas misteriosas Vamos a explorar Bueno, por aquí, ya nos toca y Dios mío, ¿qué es eso? ¿Un avión? Un avión se estrelló por allá Oh no, lo has visto, un avión pequeño se estrellaba en las montañas He visto unos paracaídas abriéndose, espero que todos estén bien Tenemos que ayudarles ahora mismo Bueno, pues empecemos con esto, ¿no? Construir escaleras para llegar a la parte superior Clarinetes Dice, wow, no, ahora nos ponen reglas La altura máxima del peldaño que puedes subir es de tres placas o un bloque Tres placas o un bloque Que hay confundido el ancho mínimo del camino es de dos tacos. Eso también me mejor confundido. ¿Cómo se miden acá los tacos? Dice que la altura máxima de peldaño que puede subir es de tres placas. O sea que, por ejemplo, esto y esto se considera una placa. Y ahora, ¿cómo hago aquí para...? Esto no creo que aguante. Lo ancho mínimo, mínimo del camino son dos tacos. ¿Qué son dos tacos? ¡Ah! Eh, lo ancho. O sea que en verdad, esto ya está mal allá hay dos datos por decirlo así vamos a ver si si nos sirve como lo queremos hacer decía que con rb duplicaba no para coger de una vez dos o como era la cosa así que no entendía Lo es, lo del... bueno al igual ahí dice que, que vamos bueno, igual creo que si vamos a alcanzar o sea no va a estar tan difícil básicamente es una eso es una escalera no ah esto, es que estos ya son gruesos estos ya son gruesos de por sí. pues ya, ¿no? eso ya puede ser funcional Si, sí, no necesitamos tantos... no todo se debe utilizar aunque acá un botón, ¿ese botón para qué era? ah, no, no era un botón, era como parte del... esto que se podría recoger, ¿esto que cayó? no, esto no es para recoger bueno, acá hay otra cosa que hay que construir, que hay que construir acá una pasarela elevada para cruzar el río bueno pasarela elevada, o sea un puente un puente listo, pues hagámosle pero no entiendo aquí cómo podríamos hacerla bueno podríamos esto qué es eso que son Esto nunca lo he usado bueno recordemos que todo debe estar colocado sobre la superficie, si no no entonces básicamente sería colocar estas cosas por acá cierto esto será que es para sostener Sí, eso es como para sostener las placas entre ellas. Como para mantenerlas unidas. Es como lo entiendo, pero no estoy tan seguro. A ver. Vamos a hacer lo mismo acá. como lo que yo pienso. Que no sé cómo más podría hacerlo. Lo mismo acá. Ay, ¿qué hice? ¿Recogí todo? ahí está otra vamos con otra pero si sí tengo la duda si de verdad va a ser así estoy un poco un poco sorprendido de si, si funcionaría de esa forma es como ay caray pero como tengo hay algún pro hay un problema aquí y ese problema tiene que ver con que con estas estructuras Pueden ir ahí, bueno, y ahora qué no entiendo. no entiendo o sea, aquí cómo es la cosa pero esto entonces no está agarrado de acá porque este está en toda la mitad y serían cuatro pregunta entonces esto que esto va arriba entiendo esto dónde va entonces pero esto debe ir no entiendo o sea esto va encima oh pues ya a ver o sea ay miércoles y se rompió se murió el robot a ver sí. entonces que como es la cosa si pues, ¿sí es necesario que esté mejor agarras estas estructuras o sea, así para que aguante pero lo que no entiendo es ahí cómo se ubicarían estos cosas así así ¿Ah, se pueden ubicar encima no, no, no ahí salió en rojo significa que no A ver, simulémoslo. Ah, pero mire, puedo pasar. Uf, yo no sé qué hice, la verdad. Pero funcionó. De alguna u otra forma. El puente es estable, pero buscas más creatividad. Echa un vistazo. Creatividad, pues ahí tuve creatividad. Construir una pasarela elevada. Ah, para volverla a hacer. Ah, no. Vamos a poner a eso. Por el momento no. Pues quedando a finalizar y el robot se queda, que extraño modo ah el modo libre es para para hacer como les dice creativo ah pero bah, eso es lo de menos ya ya le dije que ya ah, hasta puedo colocarles colores y esas cosas a la paleta y toda la cosa pero ahora no me deja devolverme ya, uy por fin listo, ahora que tengo que bajar, no y acá, y acá también hay unos bloques alumbrando pero yo no los recogí esto que es dirigirse al norte, y ¿por qué al norte, me supone que el avión cayó dónde cayó el avión, por acá yo la embarré entonces porque allá construimos el puente donde se cayó entonces el avión en otro lado, no fue acá pero allá, allá qué es eso, no lo puedo recoger a ver no, las matas no me dejan, o sea que si es obligatorio que vaya al norte que hice ahí. Socorro, estoy atrapada. Ayuda, necesito... Uy, esa estatua apareció tarde el paleogolítico tardío. Tengo que anotar lo que estaba diciendo... Ah, ya me acuerdo, ayuda, estoy atrapada. No te preocupes, te bajaremos en menos de lo que tarda una abeja eléctrica en hacer dos ciclos de carga <risa> ok, pues vamos a salvarla esto que es como una estatua extraña entonces pues tendremos que subir por acá, ¿cierto? Allá. Ah, espera parece que la plataforma es inestable y no soportará más peso pero vamos a construir algo debajo para reforzarla ok, pero ¿cómo la construyo? Ah ya ya me salió el icono, listo reforzar soporte para la plataforma básicamente debemos hacer que esta hijo de madre se sostenga esto madre, esto está bien tremendo porque todo puede todo todo debe partir de acá, ¿no? Entonces vamos a hacer que. esto salga así aquí así esto salga aquí así así aquí esto todavía no ahora sí aquí así y así esto aquí así así ahora esto aquí como está por debajo, ¿Por, por donde se conecta no se puede mirar por debajo donde se conecta bueno sigamos esto A este la vez le puedo poner otro encima. Uy, está bien complicado. Porque básicamente estamos. Está bien complicado. esta vaina no tiene que aguantar Ahí no, ahí no va a llegar a donde yo quiero que llegue, porque este hijo mareno encaja ahí, ¿sí? así, ahí ya al menos sostiene. Sostiene un pedazo de la estructura Y ahora le dije madre, ¿Ahora cómo llevamos esta? Esta sería así no, claro. Así Después le vamos colocando Entonces podemos girar esto Sim Debe llegar este aquí. Miren, aquí es donde debe encajar. Ah, sí se encaja. La cuestión es: ¿con eso será suficiente? A ver. Sí, sí, el hijo de madre aguanta. Curia, forma tan fea, horrible. Aguanta. ¡Venga, señora! Este lugar es increíble. Lleva aquí poco más de 5 minutos y ya viste. He... Yo visto muchísimas cosas gracias por ayudarme por cierto soy arqueóloga y venía a explorar la zona antes de vuestra llegada estaba empezando a creer en la maldición del espíritu de la montaña jaja ja. mis sensores no detectan otra forma de vida cerca ¿estaba sola? no, había dos personas más la piloto y un periodista ¡ah! ella era la que venía del avión no me preocupa la piloto creo que se las puede apañar sola sin embargo el periodista creo que el avión se cayó por cómo temblaba el miedo entendido los encontraremos lo más rápido posible ¿sabes dónde acabó el avión? La piloto gritó algo sobre aterrizar en la cima de la montaña. Debería irse echar un vistazo. Toma este látigo. Todo gran arqueólogo debe tener uno. <ríe> bueno, al menos todos los indies. Como Indiana Jones, ¿no? Los látigos son una pesadilla para de los departamentos jurídicos de empresa. Ahora puedes balancearte y alcanzar lugares más altos. ¿Chévere? Mira ese poste. Intenta lanzarte el látigo. Vamos. Gracias. Seguro nos resultará muy útil. Espero que así sea. Cuando encuentres a los demás, diles que se reúnan conmigo en el campamento base. Listo, pues vamos. Balancémonos utilizando el látigo. Ah, qué chévere. Y hacemos que aquí nos metemos. Nunca hemos estado aquí, pero esta entrada me resulta familiar. Nos entremos. A ver nos va a llevar a la cima de la montaña, ¿no? Espera, reconozco la señal Esto es tecnología alienígena En el espacio los conocí y me ayudaron a actualizarme Por eso soy tan inteligente Seguro que si me llevas allí puedo descubrir algo sobre el podio Y acá hay un cofre, miren Uy, qué cofre Cómo lo agarro ¿Se puede? No, no se puede Dice que en el podio es esto A ver ¿Se va a actualizar? Sí, se actualizó Oh, vaya, me siento. Siento mucha fuerza. Si encontrar algo sujeto por enredaderas, creo que podría soltarlo. ¿Sabes de la existencia de algo así? Quiero poner a prueba esta fuerza. ¿Enredaderas? O sea, esto. No, pero no, no es por acá. ¿Por qué entonces pusieron ese bloque? A ver. un game gameplay interesante, pero lo que no entiendo es para qué pusieron esta joda a ver, debemos subir las escaleras o vamos sí, a ah, esto eh, interesante, ja ja, añicos, ok, eso es bueno saberlo ya podemos romper eso estas no, solo las que son como, estas tampoco, quiero ir al cofre puedo bajemos por acá wow entornos muy bonitos, ¿no? es un lego, esto que esta flor no, no cumple ninguna función damos la vuelta y así logramos volver a al lugar de donde veníamos. Entonces por acá no era. Básicamente dimos la vuelta al bobo. Porque por acá no era. Lo bueno es que ya tenemos para. Eh, lo de romper las. Las hierbas malas. Por tanto. ¿Esto para qué es? Ah, miren. Tenía que destruir esto. Va. ¿Y esto qué? ¡Ah! Esto era lo que yo tenía que hacer. ¡Listo! Ahora sí. ¿Qué debo construir aquí? ¿Copiar la estatua? ¿Por qué copiarla? ¡Ah! Para, para montarla en el otro lado. ¡Uy! Esto sí está bien loco. A ver. ¿Tiene que estar mirando hacia la misma dirección? Entonces... Primero, no, está mal. Está mal porque esta está mirando hacia este lado. ¿Quieren que la haga así? Bueno, pues es como quiera. Primero, las patas van así. Y atrás van dos bloques que van así. Este es este. es este sí así va después van la estructura que son como los bracitos y si no estoy mal es como que esta sí y encima iría esta No. Ah, ok Lo hice al revés Esto Va así Y esto Va Y atrás ¿Cierto? Después, ¿qué va? La cara del simio Esa va girada Hacia aquí No, uy, pues madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? La buche muy para atrás y después van los ojos del cine. Efectivamente. Pero ahora tengo... Ahora esa figura debería quedar... Es como girada, ¿no? ¿Vuelvo a girar esto o qué? No, ya no se puede girar. Ah, ahora sí. Aquí se pueden girar. Ahora quedan los dos iguales... Y se abre la puerta... Una puerta secreta que lleva al interior de la montaña, veamos qué hay. ¿O sea que yo en verdad podía seguir por acá? No, no se puede, o sea, básicamente sí tenía... Biólogo apasionado. ¿Este es el biólogo? Mis escenarios indican que este árbol es humano. Silencio, vas a espantar los animales. ¿Qué haces aquí? Me dedico a estudiar animales sofisticados, en especial los fascinantes camaleones. Pero se camuflan también que no los encuentro Podría estar en unos cuantos Creo que con 20 bastará Ok, deben ser Los camaleones Ah, sí, sí lo recuerdo por ahí, los vi Algunos andan por ahí Sí, sí recuerdo eh, Pulsa parcera, modo observador Ah, este es el modo observador Por ejemplo, acá dice que en la jungla Hay 20 de estos camaleones Acá dice cuántos llevamos completado de la jungla Ah, miren, tan chévere. Armario. Ah, puedo cambiar. Miren, el pelito del personaje. Cuerpo. Ah, miren. Los pies. Las caras. Está genial. Eso no sabía. No sabía que se podía. Acá esto se puede comprar. ¿no? Aquí por allá. No hay nada. ¿Sí? No, no hay nada. ¿Para que abrieron ese hueco? Ahí era una trampa, ¿no? Ah, pero acá sí hay unos cofres que se ven abrir con algo. Acá salió. ¡Ay! Perdón. A ver, a ver. Estas palancas se... hay que colocarles también algo encima por aquí que debe haber otra escalera, ay pero por acá lleva un cofre? sí. ah no no pero acá quedamos como en las mismas porque el cofre está abajo entonces queda, pero Entonces, esperen devolvamos porque habían dos escaleras y no sé cuál entonces es la, la que usar, usar Esta. Las dos, como que me dejan en el mismo lado. Sí. Básicamente, las dos me dejan en el mismo lado. Más caminitos. Más bloques. Esos bloques que alumbran en algún momento al, para algo serán. Eso sí. Segurito, bueno, aquí debemos construir una escalera hacia la colina, con tablas. En el recuadro, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Solo dentro del recuadro, ok, entonces aprovechemos para construir primero aquí como el soporte. Ahora sí, vamos aquí cuatro, vamos a colocar otro soporte, vale, esto va a estar un poco pesado hacer este Que acá nos muestran como las como posibles ayudas, ajá. Eso veo como algo que podría sostener esta estructura. Si la ayuda a sostener, pues va a ser mejor para nosotros. ¿y la ayuda o no, no, sé. oh, no? Es que me pareciera que ah no, es que esas estructuras salen de ahí, pero no están no se pueden porque la pared no ah es que solo uno Aquí en esta parte solo uno. Efectivamente. Y aquí. Oh, pero si sí se puede. Listo, ahora sí ya. Ya está agarrada. aquí también se podía agarrar. Miren. Ahí se está agarrando de adentro. Listo. Allá poderse en agarrar, lo que vamos a hacer ahora sí es juntar otra placa encima, ¿no? Juntar otra placa más encima. Construir este camino sosteniéndolo con otra de estas cositas, ¿no? Ahora está que al sostenerlo con estas cosianfiras, sí. lo que podemos hacer es hacerlo elevado subirlo tres bloques, ¿no? máximo lo que vamos a hacer aquí es pasar una cosa de estas meterla y hacer que esto se cumpla. bloque pero no esto. esto se puede meter así se puede encajar ahí de tres bloques ahora aquí vamos a esta balda. aunque primero montemos la otra esta otra, para que sostenga Para si montamos esta estructura porque no se salió esto, suele estar metido eso ahí y ahora lo que hacemos es montar otra de estas, otra de estas, otra de estas, otra de estas, otra de estas. Porque ya, ya funciona, ¿no? A ver. Ah, fue pucha, ahí se cayó. Uy, madre. ¿Eso significa que aquí, aquí qué? Entonces no funciona como lo planteé al principio. Yo debería estar más metido, y entonces no sé qué sostendría estas cosas. Si sí, coloco esto para que sostenga, no, no lo sostiene, es que esos son muy grandes. mostrando cómo si para caer todo esto ah, es que esto está estar más metido y sigo sin entender qué pasa con esto así que no tiene donde sostenerse lo logramos pensé que no vamos a poder bueno aquí qué okay esto ¿Sí quién es Hola soy Bu, fenómeno fantasmal de los negocios Echan vistazo a mercancía Ah, con los plátanos Podemos comprar Como ¿Qué? Bloques de la jungla No entiendo Esto es como ¿Qué? ¿Trajes? ¿Skins? Ah, sin plátanos 22 plátanos no, pero yo pa' que tres skins. No, no, no, sabemos que ahí hay un vendedor. Sigamos. Por fin. El reportero. <ríe> Vamos por el reportero. Uy, madre, por acá no es. Ah, pero por acá sí. No? Es pues por acá entonces para qué para qué ponen ese hueco ahí a ver y entonces ¿es por ahí por dónde es Por algún lugar de inspeccionar Ah, ok Seguro que con las piezas esparcidas del avión Podemos fabricar alguna máquina voladora Necesitamos un hélice y un lugar para sentarnos Ok, está la hélice Perdón, el lugar para sentarnos sería Este El asiento Y la hélice está aquí abajo Es esta, ¿no? Listo Tenemos todas las piezas necesarias Rápido, vamos a construir algo para volar eso se hace acá ¿no? listo entonces coloca el asiento alcanza una altura de vuelo estable y espera un rato eso pues, okay, que ok pues normal ¿no? si le pongo aquí el asiento y ¿qué más Ya, no me tiras a ver pongámosle esto varias de estas no mentiras a ver tenemos cuatro entonces usemos solo tres aquí y tres en este lado Hacemos este bloque porque no me deja bajarlo. ¿Qué hay con ese bloque? ¿No les gusta qué? ¿Pasa algo con estos bloques así? Se pueden colocar, mira, pero acá sí me dejó colocarlo. Ah, es porque es que eso es como un marco de una ventana. A ver. ¿Y aquí sí, no, todavía no. Ah, bueno, pero ya sé cómo podemos hacer. Pongamos de estas. Ay, por acá tengo una. así ¿cierto? ok, listo vamos a hacer lo mismo al otro lado qué cualquier... Listo, ahora lo que vamos a hacer es encerrar esto. ¿Ya se puede o no? Ah, por la altura. Se puede. Ok, entonces tenemos que hacer esto más alto. No entiendo para qué la mata, pero bueno. Entonces esto es que okay, ya no mata, solo. Ahora vamos a colocar. ¡Ay! No! ¡Moleste! ¡Mata rara. Listo para conectar. Y ahora sí la edición ¿Dónde está la del... Aquí está. Listo dice ¿Cómo vas? Aquí, en la mitad. Ay, miren esto que acabo, acabo de crear. Si ¿Sí vuela, si sí vuela, si sí vuela. Si ¡Sí vuela. Listo. ¿Pero es que ¿Interactuar? actuar ¡Uh! Señor periodista, venimos a salvarlo. Construir qué? Ahora qué? Ah, algo para alcanzarlo. Construir un giroquetero con piezas de repuesto. No, ¿cómo? pero se acaba de crear uno como lo bajamos tendremos que hacer por acá No, sí, aquí la misión es bajar al periodista del árbol. Pero, ¿cómo carajos? Ah, mire, por acá dice algo. Vamos a una flecha. ¿Algo ahí acá? ¡Ah! Era usando la fuerza. Gracias por jugar. Esperamos que haya disfrutado esta demo. Ah, ok, hasta aquí era la demo. Hasta salvar al periodista. Pues bueno amigos, eso es LEGO Brick Tales. Un juego muy entretenido, muy bonito para disfrutar en familia, para disfrutar también solo, para los que les gusta poner la creatividad para eh, con esto de los bloques de LEGO, para que no solo llegue y se limite a construir lo que le piden, sino a hacerlo todo bonito, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el helicóptero hasta podíamos ponerle plantas y toda la cosa. Entonces, interesante este juego. Para de verdad eh, aprovechar mucho la creatividad. Y aparte tiene un modo historia pues interesante. no pues Por lo menos en lo que alcanzamos a jugar. Había que salvar a la gente de la jungla. Y también tiene como secretos. Cositas que se pueden ir comprando. Aparte tiene otras eh, eh, mecánicas. Como lo del, lo del látigo para colgarse. esto No todo es solo construir puentes y caminitos. Sino por ejemplo ahorita construimos el helicóptero. Entonces me gusta eso. Que no se vuelve monótono entonces, bueno, eso es. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya lo jugaron? Pues a, a los que lo compraron, díganme qué les ha parecido. Y bueno, pues eso es todo amigos. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.